Una gota de lluvia contemplaba el inmenso mar mientras caía desde el cielo y se sintió insignificante ante tanta agua. Solo soy una gota, dijo. El mar miraba hacia arriba, contempló a la lluvia y se sintió insignificante ante tanto cielo. Solo soy el mar, dijo. Entonces... La gota cayó al agua y se fundió en un inabarcable abrazo con el mar, sumergiéndose en lo más hondo de su ser, y diluidos en la misma materia, fusionados en el mismo azul. La gota comprendió que era una sola con el mar, y el mar comprendió que era uno solo con el cielo, en el vasto océano del universo.